Con 13 minutos. Amigos y amigas, el COE Nacional emitió nuevas disposiciones a propósito de la pandemia. Eh, se ha expresado que a partir del 14 de marzo, todas las instituciones educativas se acogerán a la asistencia presencial de todos los estudiantes. Eh, lo propio a partir del 21 de febrero, desde el día de hoy. Se ha dispuesto un aforo del 100% en instituciones de educación eh, superior conforme las medidas de, de bioseguridad. Se reabrió ya la frontera con, con Perú, por ejemplo, en términos de, de, de aforos, eh, se estableció un 80% para actividades esenciales. 80% de aforo interno y 100% en exteriores, en actividades no esenciales. Nos referimos a restaurantes, cines, teatros, en fin. El 60% de aforo interno y 75% en exteriores, en actividades no esenciales, como bares, karaokes, discotecas, en fin. El 100% de aforo. En actividades al aire libre, estamos hablando en playas, parques y espacios abiertos. En fin, todas estas resoluciones del COE a portas de un feriado, el feriado que se iniciará este fin de semana, justamente el feriado de, de Carnaval. ¿Está el país preparado frente a la pandemia? ¿Son medidas adecuadas? Vamos a conversarlo con nuestros invitados, el doctor Pedro Barreiro, Médico salubrista, y nos acompaña el doctor Patricio Rojas, director del Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito. Justamente yo quisiera partir con un análisis eh, técnico, doctor Rojas, sobre la evolución del virus en el país, que ha pasado con eh, el, el, la evolución de la pandemia, que dicen los indicadores. Estamos preparados para ir retomando esta suerte de normalidad. Doctor Rojas, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Carmen. Eh, buenos días a los radioescuchas. Buenos días al doctor Barreiro. Eh, es eh, en este último tiempo eh, que nosotros realizamos el proceso de secuenciamiento del, del virus, hemos visto cómo eh, Omega, que era esperado, eh, perdón, eh, Omicron, como era esperado, reemplazó eh, a, a la variante Delta, que era la predominante hasta finales de noviembre, y actualmente la, es la variante dominante de las muestras que nosotros procesamos, que provienen de varias zonas del, del país. Eh, está claro que la variante Omicron eh, es mucho más, más contagiosa, y además eh, evade la respuesta inmune, eh, en ese sentido, una persona eh, inclusive vacunada con las tres dosis puede ser susceptible de desarrollar, eh, la, de, de infectarse obviamente y de desarrollar una enfermedad que en, en términos generales es leve, pero dado el número de contagios que se producen, eventualmente sí va a haber personas que lamentablemente tengan enfermedad grave, eh, requieran hospitalización, requieran cuidados intensivos y eventualmente fallezcan. Eh, eso por un lado, y por el otro lado el hecho de que las personas eh, con infección inclusive leve pueden desarrollar a lo largo un covid eh, síntomas crónicos de COVID que les, eh, eventualmente les, les, les dé una mala calidad de vida. Eh, la situación actual es que eh, nosotros seguimos de, de viendo como Omicron es la, la, la variante predominante. Eh, hay que tomar en cuenta que actualmente eh, está claro que hay dos subvariantes, la ba 11 y la ba 12 BA1-2 todavía no hemos detectado en el país. Eh, sin embargo, de los reportes que tenemos de otros países, se sabe que esta es inclusive mucho más contagiosa que BA1. Algunos científicos están clamando que esta sea declarada una variante eh, de preocupación diferente a, a Omicron, si se le, se le ponga en esa categoría, dado que eh, hay diferencias importantes en, en, en comparando las secuencias de, las do, de, de, de estas dos variantes, a pesar de que tengan un origen común. Y finalmente, también otra cosa preocupante es que en países como Dinamarca, que hace muy poco levantaron todas las restricciones, eh, apareció, acaba de aparecer una nueva variante derivada de Omicron con una mutación más, que también llama la atención, es una mutación en la espiga, que probablemente le haga que sea um, o más fácil que ingrese a las células o que pueda evadir la, la respuesta inmune. Entonces, en esa situación... Eh, lo, que, lo que estamos viendo es que no, no, no ha cambiado mucho el escenario realmente de, de, de cómo estamos con, con las variantes y eh, con una preocupación más de estas otras dos eh, posibilidades de que probablemente en algún momento ingresen al país. Bien, eh, doctor Barreiro, tras estas consideraciones técnicas, parecería ser apresurado abrir... Eh, eh, y bajar de alguna manera todas estas medidas de, de seguridad como los, los aforos y la presencialidad. ¿Cuál es su opinión técnica, doctor Barreiro? Bienvenido, buen día. Buenos días a todos ustedes, buenos días al doctor Patricio Rojas. Mire, el asunto es que esta decisión había que tomarla en algún momento, ¿sí? Es, es necesario entender que todos los virus tienen una capacidad de ...permanente, permanente, es decir, con, la, con el asomo de Omicron y de sus dos, de sus dos eh, nuevos productos, digamos, no es que se detiene ni se acaba la posibilidad de que la cepa original de, del SARS-CoV-2 haya agotado sus, sus posibilidades de variación, generando variantes, especialmente en la espícula, que es la que permite que el virus se introduzca en las células. Bueno, pero esos aspectos técnicos los aborda con mucha más propiedad el doctor Rojas. Entonces, la primera conclusión que, a mi juicio, debe tenerse en cuenta es que los gobiernos del mundo no pueden mantener a su población encerrada. ¿sí? No deberían hacerlo, porque finalmente, ya sea a través del de proceso de vacunación masivo, costoso, que se ha desarrollado en estos dos años, y a través también de las infecciones naturales que se dan en la población no vacunada, finalmente la población va a adquirir progresivamente la, la respuesta necesaria para defenderse de, de, de este virus y de todos los virus. Esa es una respuesta natural. Lo que sí es preocupante es la escasa, no es escasa, sino insuficiente reacción de la población. Porque con el, desde el virus inicial hasta estas nuevas variantes que han asomado en estos últimos meses, se sabe que la mejor protección es precisamente el uso de mascarillas para proteger las vías respiratorias, que es por donde normalmente ingresa el virus. ¿Sí? Normalmente ingresa por allí. Es el hábitat propicio para que el virus posteriormente se disemine en el organismo. Entonces, va a haber más variantes. Que sean más eh, virulentas es, es poco predecible, o menos virulentas. Nadie puede predecir eso, aunque históricamente está eso sí comprobado, ¿sí? que a medida que los virus pasan de diferentes hábitats eh, en un organismo vivo, ¿sí? porque los virus no son organismos vivos, ¿sí? entonces van perdiendo su capacidad de, de hacer daño, se van volviendo menos agresivos. Esto que está comprobado no necesariamente es una verdad que tiene que funcionar así de aquí para adelante. Yo creo que la decisión de los gobiernos en la actualidad de empezar a dar libertad a su población, me parece a mí que es una medida necesaria. Es necesaria y la población tiene que asumir sus propios riesgos no puede la población continuar deambulando, amontonándose, estando cercanos unos de otros, muy cercanos, ¿sí? cuando sabe, sabe que eso incrementa el riesgo de contagio. Por tanto, la responsabilidad es compartida de los gobiernos y de los gobernantes con su población. Y en este momento, después de dos años, yo pienso que todo, en todo el mundo existe información suficiente para prevenir el contagio. El lavado de manos es una posibilidad que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, hay poblaciones en donde no hay agua ni hay jabón, pero el distanciamiento y el uso de mascarillas yo pienso que sigue siendo, y eso sí deberá ser, deberá seguir siendo una medida que no se debería dejar de, de implantar en todo el país obligatoriamente. No vamos a encerrar a la población, la gente tiene que que actúa históricamente de acuerdo con sus procesos culturales y hay reuniones masivas, y hay fiestas y hay celebraciones como el carnaval, por decir esto que está más cerquita, en donde nada va a impedir que la población se reúna, nada. Pero sí se puede obligar a que usen protección, por lo menos de la boca y la nariz, que se laven las manos, ¿sí? porque se ha demostrado que esa es una protección eficaz, probablemente no sea suficiente, pero es muy eficaz para prevenir la enfermedad. O oh. si llega, pues la infección que no sea muy intensa, que no sea muy dañina. La pregunta específica es, si se debe, ¿qué, ¿qué va a pasar? Bueno, seguramente va a continuar habiendo casos y seguramente habrá un, una incidencia mayor de la que hasta este momento hemos, hemos observado. Pero deberíamos permitir que la población continúe viviendo. Sí. Ok, ahora, doctor Rojas, eh, en la semana anterior la ministra Garzón mencionó que el número de contagiados eh, ha bajado eh, ostensiblemente. En 15 días dijo se ha registrado una disminución del 50% en pacientes confirmados y similar el porcentaje en casos de fallecidos. Y entonces ahí uno se pregunta, bueno, enhorabuena que sea así, pero ¿cómo así si estamos con una variante más contagiosa? ¿Qué está haciendo la diferencia? ¿El número de vacunados acaso? ¿Cuál es la explicación? Andrés, buenos días. Eh, sí, es una buena pregunta y lo primero que tenemos que tratar de analizar es si efectivamente estamos haciendo el, el número de pruebas adecuado para poder eh, determinar que eso es, sea real, ¿no? Y ese siempre ha sido un talón de Aquiles eh, desde que comenzó la pandemia, en que no eh, se ha hecho todos los esfuerzos para tener pruebas en. Eh, de diagnóstico en, en la población y darnos una idea real de lo que esté pasando. Ahora sí son otros indicadores importantes del hecho de que no eh, eh, pacientes que están llegando a los hospitales, los hospitales no se están abarrotando, no eh, pacientes en cuidados intensivos están disminuyendo también, eh, los fallecimientos están disminuyendo, entonces sí nos da una idea de que esa. Ahora qué es lo que hemos visto eh, con constantemente durante estos dos años, no que eh, existe la ola, da de... un p pico, luego comienza a descender, pasa un tiempo y nuevamente volvemos a tener una nueva ola, eh, después de unos dos o tres meses. Esa ha sido la constante aquí y en todos los países en el mundo. Eh, en ese sentido, es muy probable que lo que estemos viendo ahorita es precisamente lo que decía el doctor Barrero, ¿no? el hecho de que la población comienza a desarrollar inmunidad, eh, tanto por vacunas, por infección natural, eh, y eso le, le, le, le da cierta protección. El, el lío es que ya hemos visto igualmente en estos dos años que aparece una nueva variante, y nuevamente esa inmunidad no, no sirve de mucho y la gente se vuelve, se vuelve a reinfectar. Eh, con Omicron hemos visto como personas que eh, han tenido previamente eh, la infección, se han vuelto a reinfectar, han vuelto a tener el COVID eh, sintomático, eh, ha habido muchos más casos de lo que teníamos antes con las variantes previas, precisamente porque tenía una capacidad más grande de evadir el sistema, el sistema inmune. Entonces, eh, en ese sentido, eh, es, sí es muy probable que lo que estemos viendo sea sea real dado que eh, los hospitales no están abarrotándose, no están llenos de gente, las, eh, los cuidados intensivos han disminuido también y los fallecimientos están bajando, que es tal vez el más sensible de todos, dado que eh, contar fallecidos es sí o no y eso es eh, relativamente sencillo de hacerlo. Entonces, eh, sí es muy probable que lo que estemos viendo sí, sí, eh, sí tenga un, un, un asidero real. Sin embargo, nuevamente hay que recalcar que hay eh, un llamado a la, al gobierno a que esto no va terminar ahora y, y nuevamente cualquier capacidad instalada para diagnóstico molecular va a servir para la pandemia ahora, pero para cualquier otra emergencia que tengamos en, en, en los años siguientes, que esto no va a desaparecer, ¿no? eh, los virus eventualmente van a seguir apareciendo, normalmente tenemos eh, problemas con influenza todos los años, entonces eh, si se instala capacidad en todo el país para hacer diagnóstico molecular en buena hora, que nos pueda ayudar ahora en la pandemia, pero también para poder tener una idea más clara de otras afectaciones por virus y por otros patógenos que normalmente los tenemos. Bueno, de hecho se ve que el panorama en ese sentido podría ser auspicioso a propósito de que viene pues la fábrica Sinovac acá en Ecuador, así que eso podría ser sin duda algo interesante. Pero bueno, doctor Barreiro, eh, usted anotaba hace un momento sobre lo importante que es la responsabilidad compartida de todos los ciudadanos. Pero ahí entramos en un por, problema. Desde el inicio de pandemia hemos visto este, estos grupos antivacunas que lejos de, digamos, concienciar sobre la importancia de la vacunación, más bien crece. Vemos en Canadá cómo los movimientos antivacunas más bien a, a, eh, han tomado más, mayor fuerza. ¿Cómo manejar eso? Porque un, un mandatario tiene que velar por el bien superior de la mayoría de los conciudadanos, y si hay un grupo que puede ser peligroso para, las, para la salud. Es un tema sensible, ¿no? Complicado. Sí, de acuerdo. Completamente de acuerdo que es un tema complicado, sí. Pero los esfuerzos de los gobiernos de todos los países están encaminados al control de la epidemia, sí. Sí. Desde mi punto de vista muy personal, ¿sí? si algo ha fallado en Ecuador con respecto al manejo de la epidemia, es la escasa capacidad de penetración de información convincente por parte del gobierno. ¿sí? Por tanto, lo que el gobierno ha hecho para difundir el conocimiento que existe actualmente eh, con respecto a los virus en general, es válido, pero es insuficiente frente al embate de grupos que se oponen a la vacunación no sé de dónde sacan dinero, de dónde sacan información, etcétera, es muy difícil, se está compitiendo en desventajas, ¿sí? realmente se está compitiendo en desventaja. Entonces, desde mi punto de vista, una de las estrategias que, si bien es cierto, ha funcionado medianamente, es el incrementar la información con respecto al uso, al beneficio de las vacunas. No es posible que en estos momentos, en pleno siglo XXI, sí, Todavía hay gente que discuta la utilidad de las vacunas en genérico, las vacunas. La gente se olvidó, no recuerda, nunca leyó, nadie le contó la tragedia de la viruela, por ejemplo. Nadie le cuenta la tragedia del de de el gravísimo impacto que tuvo en la población americana cuando la, la viruela ingresó a nuestro continente traída por los leones españoles solamente fue gracias a la vacuna que el azote mundial de la viruela pudo controlarse y en este caso específico pudo erradicarse. Yo creo que es indispensable reiniciar o reforzar una campaña de información para combatir lo que es, se llama y que Carlos Sagan demostraba y decía la pseudociencia. Es muy fácil para alguien que no cree en las vacunas, decir, pero tómate un agua de anís y con eso te pasa. Lo que está haciendo el gobierno es eh, fomentando las ganancias de las grandes transnacionales eh, productoras de medicamentos. Eso es lo que la gente dice, ¿sí? Y combatir eso no es que sea fácil, pero se puede hacer. Yo creo que es indudable que todo el mundo sabe que las grandes transnacionales de fármacos tienen ganancias increíblemente grandes, increíblemente grandes, ¿sí? pero eso no significa ¿sí? que sus productos no sean útiles, que sean necesarios para mantener en ciertos niveles un buen estado de salud. Ahí estamos fallando. Hay que intensificar la información convincente, no solamente poner una propaganda, ¿sí? convincente diariamente en escuelas, colegios, en lugares de recreación, a través de radio, televisión, etcétera, ¿Cuál es el fundamento científico irrefutable del beneficio de las vacunas? Mientras en nuestro país eh, hay una cultura de, de vacunas, ¿no? Es el porcentaje de, de opositores a las vacunas es mínimo comparado frente a otras naciones. Quizá históricamente desde Eugenio Espejo las, las, las vacunas fueron posicionándose en la comunidad. Fundamentalmente los efectos beneficiosos de las vacunas. Doctor Rojas, ¿Es posible eh, proyectar una evolución del virus o es harto complejo? ¿Se está debilitando el virus, doctor Rojas? Es bastante complejo, la verdad, y, y eh, eh, inicialmente, eh, dado la, la, eh, el conocimiento que se tenía de, de, del virus, no se esperaba que haya una, un cambio tan, tan brusco, tan rápido del virus en, en pocos meses. Eh, eso cogió por sorpresa, eh, pero ahora realmente lo único que sabemos es que es realmente impredecible qué es lo que nos va a pasar en el futuro. Eh, y por eso es que, eh, dado que no podemos predecir como bien decía el doctor Barreiro, es bien complicado este, este asunto en este momento. Esto eventualmente se podría hacer si tuviéramos información de varios años y en este asunto recién vamos dos años, así que es, es, es bien difícil en este momento poder decir qué es lo que va a pasar en los siguientes meses. Lo más probable es esto que hemos visto, eh, qué pasa con, con, con el coronavirus en estos, últimos, en estos últimos tiempos, no cada dos, tres meses hay una nueva ola, casi siempre llevado por una nueva por una nueva variante y eso es probablemente lo que esperaríamos en los próximos, en los próximos meses. Ahora, eh, eh, los virus eventualmente podrían eventualmente tender a desarrollar una, una capacidad menor de, de, de, de infectar, eh, eh, bueno, más que infectar, de, de desarrollar una enfermedad grave para no, no matar a su hospedador, dado que eso le, le, le complicaría, pero en el caso del coronavirus lo que hemos visto es que el virus se transmite efectivamente eh, inclusive antes de que una persona comience a desarrollar síntomas. Así que lo que pase después con ese hospedador, si el virus ya se pudo transmitir, eh, realmente no, desde el punto de vista evolutivo ya no le, no, al, al virus ya no le, le interesaría más. Tomando en cuenta esto entre comillas, ¿no? los virus no es que están pensando, ni es que están eh, diciendo cómo van a evolucionar, esto es un evento que ocurre al azar. Pero desde el punto de vista evolutivo eso sería más o menos qué es lo que, eh, qué es lo que podría pasar. Eh, es decir, el virus no... no si sí, sí, ya, ya se puede transmitir efectivamente antes de que la persona desarrolle síntomas, eh, ya no le, el virus no estaría como muy eh, favorecido a desarrollar una menor, una, mayor, una menor patogenicidad en ese sentido. Y básicamente, eh, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es que eh, eventualmente, eh, como decía el doctor Barrero, o sea, tenemos esta, esta estrategia de, de, de vacunación más, es decir, es la vacuna más todas las otras medidas, vacuna más lavado de manos, vacuna más distanciamiento eh, físico, eh, vacuna más la mascarilla, que es definitivamente la, la mejor estrategia para, para reducir la, la transmisión en la, en la población, y, y todos entendemos que esto es, es, puede ser molesto pero eh, la idea es que aquí estamos protegiendo a las personas de una cuestión de vida o muerte. Eh, entonces es la vacuna más todas estas otras situaciones, no es solo la vacuna. Y ah, claro que al principio, eh, con, cuando ya estuvieron disponibles las vacunas, pensábamos que con esto se iba a poder controlar definitivamente, pero eh, el aparecimiento de las, de, las, de las variantes cambió completamente el panorama y... Eh, por eso es que tenemos que seguir insistiendo en que es la vacuna más las otras medidas para poder controlar eh, qué es lo que va a pasar a, a futuro. Pero es, es realmente es, es impredecible en este momento. No tenemos con certeza, eh, de, podemos decir si es que en los siguientes meses va a ser más benigno, más letal. No, no podemos saberlo. Eh, y en ese sentido, las medidas de, de, de, de protección tienen que seguir siendo alentadas desde el gobierno. Se, un error catastrófico, hacer lo que hace Dinamarca y lo que han hecho otros países, es suspender completamente todas estas medidas, eh, porque eso no va a ayudar en absolutamente nada. No está controlada la, la pandemia ni en el Ecuador ni en cualquier otra parte del mundo, así que mientras esto no esté controlado a nivel mundial, nosotros todos seguimos en, en, en riesgo. Doctor Barreiro, concluimos con usted, y efectivamente eso es un detalle que preocupa, porque a ver... Eh, digamos que Ecuador ha logrado exitosamente un nivel de vacunación importante que ha sido reconocido internacionalmente. Entonces, podemos sentir que Ecuador y sus poblaciones eh, tienen una protección, insisto, importante. Pero cuando se decide abrir los pasos fronterizos del norte y del sur del Ecuador y permitir la entrada y salida de vehículos, eh, los flujos peatonales pues ahí no hay una suerte de riesgo a propósito de que ya no se controla qué pasará con esa población, cómo entrará al país. Es decir, ¿o sí. es necesario que ocurra aquello, doctor? Bueno, la, la pregunta tiene su respuesta simultáneamente. Por supuesto que el riesgo se incrementa cuando no tenemos conocimiento confiable de qué porcentaje de la población de los países vecinos está vacunado, ...o ha sido infectado. Definitivamente eso es impredecible. El riesgo se incrementa, por supuesto. Por tanto, las medidas de prevención deben incrementarse, la información también. Mire usted, lo que pasa es que hay una apreciación un poco distorsionada de lo que sucede. Si nosotros vemos, miramos hacia atrás en el año 2020, el día de mayores contagios se produjo el 24 de abril... ...en donde hubo cerca de 12.000 pacientes, no pacientes, contagios nuevos, ¿sí? Y actualmente, en 2022, hace apenas 15 días, hubo 11.090. Es decir, la diferencia de casos detectados, infectados, no es grande, ¿sí? Siguen siendo muy parecidas. Pero ¿de qué depende eso? Depende del de número de pruebas que usted haga. Y nadie le garantiza a los 18 millones del ecuatoriano que les vamos a hacer pruebas para saber exactamente cuántos están infectados. Entonces, el número incrementará dependiendo del número de pruebas que apliquemos. Por tanto, también esa cifra hay que tomarla con mucha, con mucha, con mucha restricción para sacar conclusiones. Desde mi punto de vista, va a, seguir, a medida que el país incremente pruebas, ya sean rápidas o pruebas de antígenos o pruebas de anticuerpos, ¿sí? va a haber más casos. Si no hacemos pruebas, seguramente diríamos ya, ya no hay casos. Entonces, hay una, hay, una, hay una discrepancia en cuanto a la interpretación del número de pacientes o de personas infectadas no necesariamente enfermos. ¿sí? Lo que sí está claro es que el daño producido por la cepa Omicron es bastante menor en la generalidad de los casos que el que ocasionó la, la variante Delta, que es la más patógena hasta este momento, como bien dice el doctor Rojas. Es posible que nuevas variaciones en, sobre, en, en los virus puedan volver a tener su, capacidad, su virulencia que no hemos predicho, que no podemos predecir. Confiemos en que el asunto vaya disminuyendo y que la población, en su mayoría, empiece a generar una respuesta inmunitaria suficiente, porque muchos generan respuestas inmunitarias, pero insuficientes, frente a la agresividad de algunos virus. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado, al doctor Pedro Isaac Barreiro, muy gentil, al doctor Patricio Rojas Silva, gracias por haber estado con nosotros. Doña Carmen, permítanme un segundo, por favor, un segundo más, es para saludar a todos los médicos del país, hoy que se, hoy es el día del médico ecuatoriano en homenaje al recuerdo de nuestro gran patriota y de nuestro gran revolucionario de verdad, que fue don Eugenio de Santa Cruz, Espejo. Para todos, un saludo y un abrazo. Muy efusivos. Sí. Nos unimos.